La partida del macrismo dejó a muchos CEOs sin trabajo, y muchos compañeros están llegando a los nuevos equipos en los ministerios. Estamos hoy con el Vasco Murúa, Eduardo Murúa, ex presidente del MNAR. Eh, renunciaste para tomar la dirección de Empresas Recuperadas en la Secretaría de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo. Mm. Buenas, Vasco. Hola, ¿cómo te va? Bueno, es la primera vez que asumís un cargo público. Te conocemos en las puertas de todas las <risa> fábricas recuperadas, esa cabeza blanca que aparecía en medio social, de todos los compañeros. En, en algún momento también estuvimos ocupando, pero no cargos públicos. Uh -huh. no. ¿Y cómo, cómo es esto de asumir, por un lado personalmente, de asumir un cargo público? Y por otro lado, ¿qué, qué implica para los laburantes, para los compañeros de NER, haber llegado a tener este reconocimiento? Bueno, de, muchachos a ver, definan ustedes las políticas. Sí, sí, primero un poco el reconocimiento es importante de parte del Estado al sector eh, que viene peleando desde hace tanto tiempo. Después, la responsabilidad. La responsabilidad que significa llegar a un cargo no para quedarse, sino para hacer, para recuperar desde ese espacio del Estado para los trabajadores, eh, con el condicionamiento que sabemos que vamos a tener, porque no, no, no tenemos la autonomía total para decidir todo. Y también saber que cuando las cosas no, si no resultan,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 eh, para que ninguna empresa se cierre más. ¿no? Eh, si bien hemos recuperado muchas empresas, somos 20.000 trabajadores de empresas recuperadas, creemos que hace falta una legislación acorde a lo que pasa en el mundo y en Argentina en particular con el caso del empleo. Eh, así que esa es la tarea que tenemos y vamos a tratar de cumplirla y ya te digo, no, no vinimos para, no nos vamos a atornillar ahí, ni vamos a justificar eh, quedarnos ahí si no hay políticas serias para el sector. Uh -huh. Justamente, en, en, vos nombraste ¿no? eh, un mundo en el que se destruye el empleo, bueno, ¿qué, ¿qué líneas de trabajo te imaginas para la dirección de empresas recuperadas ¿Qué, y qué cosas necesitan hoy las empresas recuperadas? No, las empresas recuperadas necesitan fundamentalmente una incorporación de capital, tanto sea en maquinaria para mejorar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 si sí, hay algunas cosas que hicimos bien los trabajadores, recuperar nuestra fábrica y seguir produciendo de la forma que lo estábamos haciendo, pero teníamos un déficit, tenemos todavía un déficit que es el de mejorar la calidad de nuestros productos o generar nuevos productos y atacar el mercado de manera distinta. Es, digamos, se nos hizo más fácil producir que comercializar. Uh -huh. Ahí tenemos un déficit que tenemos que cubrir y que el Estado debería ayudar como creemos que podemos ayudar a, que, a cubrir ese déficit, fortalecer cada una de las empresas e incorporar nuevos trabajadores. ¿no? Si pudiéramos hacer un, una promoción de para los compañeros que están en problemas con sus, con sus patrones, ¿cuál es el mecanismo de este que quizás hizo famoso de ocupar, resistir y producir? Así como en cuatro simples pasos. Y sí, nosotros lo que siempre le planteamos a los compañeros que no que se unan que, y que resistan eh, la, la posibilidad de quedar desempleados. Eh, siempre ocupando los espacios, ocupando la fábrica, porque es la única posibilidad que tenemos de negociación posterior, tanto sea en el juzgado como en el poder político. Digo, en no el juzgado, en el planteo de la continuidad laboral dentro del marco de la ley de quiebras o con el poder político la legislatura para en el caso de que necesitemos una expropiación. Eh, lamentablemente todavía a la, a la falta de ley que de la ley que estamos proponiendo hace falta tener una voluntad muy eh, muy firme de los trabajadores para demostrarle tanto al sector político al sector judicial de que de ahí no nos vamos a mover así aparecen las soluciones ¿no? nosotros ya tenemos un know how de cómo es la recuperación eh, así que se fue trasladando esto al conjunto de los trabajadores eh, y, la, y en realidad la promoción es, eh, no, no, no es los compañeros capaz no necesitan tanto eso, eh, sino explicarles solamente que de esta manera que de seguir teniendo empleo. ¿no? Uh -huh. esta, esta situación, igual que cuando aparecieron las empresas en 98, y estamos en una situación bastante parecida, que no hay generación de nuevos empleos, de que los compañeros que, que quedan en fábrica, y más que nada los eh, compañeros mayores, eh, no solamente quedan desempleados de esta fábrica, sino que quizás queden desempleados estructuralmente. Hay un discurso, ¿no? que bueno, los, los laburantes vamos a hacer nuestro laburo, pero los empresarios y los gerentes son los que llevan adelante las empresas. Contanos alguna, algún caso de éxito de, de empresas de compañeros del NER, que quizás pueda ser un ejemplo para otros compañeros. ¿no? Quizás... No, bueno, la verdad que son todo ejemplo porque a diferencia de las pymes, por ejemplo, de estos cuatro años que han expulsado trabajadores, muchas se han cerrado, muchas, ninguna de las empresas recuperadas del movimiento se cerró ni despidió ningún trabajador. Eso es muy importante porque. Eh, si bien es verdad que en algunos casos no se gana lo mismo quizás, en algunos, en algunos casos superamos el salario de alguna PyME, y en algunos casos tenemos un salario menor al de una misma PyME, pero lo que estamos seguros que es, tenemos el laburo seguro, que al otro día cuando nos levantamos tenemos nuestra fábrica para ir a hacer lo que hay, a veces mucho, a veces poco, pero siempre tenemos un lugar donde producir. Por otro lado, bueno, te cuento la última experiencia de un año medio, la aceitera La Matanza, hoy están los compañeros con salarios muy altos, comparados con la media de las empresas recuperadas, eh, que están rodando los 1.500 dólares, 1.300 dólares, que no, hoy uh -huh. es un salario casi inincansable para cualquier trabajador de cualquier industria. Eh, y el tema de la gestión, ya, yo no soy de los que digo que el patrón no sirve para nada. Uh -huh. digamos El patrón de alguna manera, en algún momento pensó la fábrica, eh, pensó el mercado, se va a su casa pensando cómo ganar más, eso genera de alguna, de alguna forma esto que había generado. Esa empresa existía no solamente por, por él, sino por el esfuerzo de toda la sociedad. Generalmente en una pyme y en cualquier empresa siempre hay aportes privados, pero también aportes estatales, ¿no? tanto uh -huh. sea de beneficios impositivos, todo el tema que significa eh, un Estado que le genera políticas a, al sector para construir. Y, y fundamentalmente después el esfuerzo conjunto de los trabajadores que levantaron la empresa. Pero eh, suplantar al patrón eh, es una, una tarea que no, que no es difícil. Quizás ahora sea raro eh, compatibilizar la función pública que estás eh, comenzando a tener con eh, dejar la calle? ¿O se puede gobernar sin tener en cuenta la calle o dejando la calle? ¿Cómo me imaginas eso? Bueno, nosotros estamos convocando a todos los trabajadores. Nosotros siempre decimos que el Estado va a ser mejor si los trabajadores están movilizados y obligando al Estado a generar las políticas que necesita nuestro, nuestro pueblo. Eh, la verdad que no lo, lo pensé, ponerme una máscara y. Tirar piedra y después meterme y resolver. Pero no no lo voy a poder, seguramente no lo voy a poder hacer. Lo que si no, nunca voy a aconsejar a los compañeros que, que, que vengan a, al Estado a decirles que eh, desechen la lucha en la calle. Y yo creo que esa es la única lucha que sirve, ese es el lugar de nuestro pueblo, por lo menos en la etapa que estamos, y en, o, o por lo conocido, uh -huh. de, de donde las reivindicaciones son más fáciles de, de cumplir pero eh, creo que, que mi tarea va a ser, o oh, bueno, ya empezó a ser de gestionar para aliviar la tarea de los compañeros, ¿no? uh -huh. digamos, pero seguramente no la lucha en la calle de, debería seguir porque ni siquiera con lo que nosotros nos estamos planteando hoy es la solución para el conjunto de nuestro pueblo. Uh -huh. mm. pues otra cosa que pensaba es que quizás... Eh, tu dirección quizás fuera más acorde para estar en el Ministerio de Producción. ¿no? Esta cuestión de que están, el Ministerio de Desarrollo está como enfocado más para subsidios y, y para paliar la pobreza, bueno, no sé si eso te genera alguna... Bauer, ¿Alguna Una. reflexión sobre el tema? Sí, vos decís por el tema de lo que producimos deberíamos estar dentro del marco de las pymes, dentro del Ministerio de Producción. Por otro lado, como nos sentimos parte del conjunto de nuestro pueblo y de la clase trabajadora y de la economía popular en sí, no está tan mal que estemos unidos en esa Secretaría eh, de la Economía Popular, porque. Nosotros queremos coordinar con ese sector muy fuertemente, uh -huh. eh, queremos tener políticas para el sector, de hecho tenemos un programa que tiene que ver con el encadenamiento productivo, como desde hacemos integración vertical desde una empresa para generar nuevas empresas en los barrios. Eh, pero. Y no nos parece una, una contradicción. En algún momento lo sentimos así porque el Estado anterior no nos calificaba como trabajadores. Entonces ahí sí hay una discusión. Che, ¿quién nos atiende? ¿El Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Desarrollo Social? Siempre nosotros apuntamos al Ministerio de Trabajo. En este caso, creo que, que el Ministerio de, de Desarrollo Social es un lugar donde hay una dirección, pero de, este, de esa dirección vamos a abrir el, el abanico, y de hecho uno de los programas que tenemos como vamos a generar un fideicomiso para garantías. Una, uno de los programas que tenemos tenemos como con ese fideicomiso garantizar que los compañeros se puedan presentar también en la Secretaría de Pymes para acceder a esos uh -huh. eh, créditos y, y bueno y lo que tengan las pymes, claro. ¿sí? que nunca cedíamos, en realidad porque el Ministerio de Producción no nos sirvió, no nos sirvió nunca o el Ministerio de Hacienda no sirvió porque todos los créditos que se generaban, se generaban a partir de una garantía propietaria. Como sí. las empresas recuperadas no la tenían, nunca cedíamos a esos, a esos programas. Claro. Ahora vamos a facilitarle al Ministerio de Producción que las empresas recuperadas se dan al programa. Uh -huh. Bueno, y para cerrar, quizás eh, los ganadores del modelo de los últimos cuatro años fueron pocos, los conocemos, los bancos, algunos pocos empresarios. ¿Cómo se puede revertir? Cuatro años y un mes, un mes más todavía siguen ganando. <risa> no es que, no, no no es que, es que llegamos que y lo jodimos. <risa> bueno, justamente, ¿cómo se puede revertir este proceso de acumulación de riqueza en tan pocas manos? Eh, y obviamente repartir esa riqueza... Claro, en... Nosotros creemos que es una decisión política de, del gobierno. El gobierno ha tenido actitudes interesantes, por lo menos en lo discursivo hasta ahora. Eh, de poner como prioridad a nuestros compañeros más desposeídos, a los que han sido robados hasta ahora permanentemente, eh, pero bueno, hay que avanzar más y hay que, yo creo que es, se necesitan dos cosas, voluntad política del gobierno y movilización popular para exigir a ese gobierno que avance, ¿no? porque del otro lado también funciona el poder, del otro lado también hay presión.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 No, no va a salir, o pagan ellos o paga el pueblo. Eh, hay que controlar los precios, hay que hacer una política, yo te diría, de desagio, porque lo que hicieron con los precios es un escándalo, sí. los grandes monopolios, y lo van a seguir haciendo por su gran poder que tienen. Sí, sí. Eh, así que, y hay que ponerle también el cascabel al gato de la fuga. ¿sí? Hay que, si bien se hizo el CEP, el CEPO es importante, todavía hay mecanismo de fuga de divisas eh, que sigue funcionando. Y si no le si no atacás es lo fundamental, que es la renta o la superrenta que tienen los monopolios, que después convierten esa superrenta en dólares y se fuga, es eh, imposible que el país se desarrolle. ¿no? Eh, decíamos que necesitamos organización popular para poner el cajado del gato, ¿Cómo, ¿cómo está sentente? ¿Cómo lo ves? Acaban de lanzar la UTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular. Uh -huh. eh, ¿Alguna reflexión sobre Mirá, eso? Mira, la reflexión es que falta un pasito. Siempre falta un paso. Me parece bien todo lo que se está haciendo desde las organizaciones, tanto sea de las organizaciones sociales en convertirse en, en, en una unión de trabajadores. Pero a mí me parece que eh, nuestro pueblo necesita una dirección de conjunto donde estén participando, tanto sea las organizaciones sociales o la UTEP, la, la Unión de Trabajadores de Economía Popular, junto con los trabajadores sindicalizados eh, y junto a los que todavía no tienen organización para salir esa dirección. falta no, no, La verdad que no alcanza, eh, sino con que armemos un sindicato y digamos que vamos a la CGT, una CGT que está muerta y no para de morir, que, no, que va a ser seguidismo seguramente de todos los gobiernos, o, o lo que es peor, seguidismo de un sistema que oprime a nuestro pueblo, así que, que hay que construir esa dirección del movimiento popular y, y es una construcción que todavía está muy verde, digamos está muy fragmentado el, el movimiento popular y que eh, bueno, haremos los esfuerzos necesarios para unir eso, ¿no? a los que luchan. ¿no? Uh -huh.